Bienvenidos, estudiantes, todos de los establecimientos del programa PASE UPLA. Nos encontramos acá con el profesor Rafael. Hola, bueno, buenos días buenas tardes, dependiendo del horario, obviamente, en que nuestros estudiantes estén conectados viendo este video. Y quien habla, el profesor Hugo, los dos del área de matemática del programa PASE. Nos encontramos hoy con el taller Modelando Altura. La, primaria, la primera imagen que podemos observar es aquí. Una persona, un objeto y un edificio. Esta persona que se encuentra acá se ve como, con, como, como que si fuera un, un albañil, ¿o no, Rafa? Sí, como un trabajador de la construcción, porque tiene algo en las manos, veo, observo desde acá. Sí, nos pues... gustaría que eh, reflexionaran un momento en torno a esta imagen. Y recordemos, el título, modelando alturas, de eso se trata el taller. Vamos avanzando entonces. En este taller probaremos cómo podemos utilizar la matemática y de este modo responder la pregunta que frecuentemente hacen ustedes en esta asignatura. ¿De qué me sirve esto? ¿Cierto, Rafa? Esa es la típica pregunta que a los profes de matemáticas, o sea, ya estamos acostumbrados a que nuestros estudiantes siempre nos digan, profe, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué me ayuda? ¿De qué me sirve? Entonces, es como la típica pregunta en todas partes, o sea, ves que uno está enseñando algún tema en matemática, siempre algún estudiante sale con esa frase, ¿para qué sirve esto? ¿De qué me sirve? <risa> ya Pero, creo que estamos acostumbrados. <risa> Sí, pues ya estamos acostumbrados y nos, nos pasa a todos los profes. Bueno, eh, acá podemos ver una fachada de una casa y nuevamente vamos a estar continuamente recordando el título de, la, de este taller, Modelando Altura. La idea de este taller es justamente esto: tratar de que en sus casas eh, generar un experimento en el cual podamos modelar o podamos generar a través de un cálculo la altura, la altura de algo que sea muy complejo de medir, ¿cierto Rafa? Sí, pues y a la vez también es algo muy aplicable a la vida cotidiana. O sea, aquí, sí. este, este experimento va a ser prácticamente una aplicación de un teorema o de, de algún axioma o teorema matemático antiguo, pero es que hasta el día de hoy nos permiten la, eh, verificar la realidad que eh, es como para darle respuesta a esa gran pregunta que dice, ¿de qué me sirve esto? Avancemos. Para poder eh, tener o realizar este experimento, vamos a considerar eh, parte de la teoría de la matemática que van a ser básicamente nuestras herramientas para poder enfrentar este experimento. Partiremos eh, con ideas o definiciones fundamentales de la geometría plana o euclidiana, que ya tienen más de 2.300 años de antigüedad. Por lo tanto, ya en ese momento se podía hacer este experimento, y si bien es así, se hizo ese experimento hace más de 2.000 años atrás. Tenemos entonces la razón, lo primero, una comparación entre dos cantidades, A y B, y se puede escribir como A dividido B, A sobre B, y se lee A es A B. Sí. Una, sí, muy importante también, para seguir con el tema, que cuando ya hablamos de una igualdad de dos razones, vamos a formar una proporción. Pero también ahí es muy importante, y aquí nos vamos a detener un poquito, en lo que está indicando ahí mi compañero, que está dando ahí vueltas con, con la flecha del mouse, es el teorema fundamental de la proporción. ¿Qué significa esto? Que si tengo dos razones, a es B como C es a D, podemos decir que esta es una proporción siempre y cuando se cumple que el producto de los términos cruzados, hablando en palabras sencillas, es el mismo. O sea, si yo multiplico el A por el D, el resultado de esa multiplicación debe ser lo mismo que el B por el C. Ese es el famoso teorema fundamental de la proporción, que es muy importante porque a medida que avancemos con nuestro trabajo, va a ser fundamental. Porque eso nos va a dar la pista de si lo estamos haciendo bien o no. Así es. Además, debemos considerar eh, definiciones como ángulos congruentes, que um, dos ángulos son congruentes cuando tienen igual medida, y aquí también nos vamos a detener, de Rafael, eh, porque mm. vamos a, en esto vamos a hablar también sobre cuando los triángulos son semejantes o congruentes la diferencia de cuando son semejantes o congruentes. ¿Cuál es la diferencia, Rafa, entre semejanza y congruencia? Ya, mira, para mí la diferencia entre congruentes es que para mí cuando dos cosas son congruentes son exact exactamente iguales. Y para mí cuando dos eh, elementos son semejantes son parecidos pero tienen algo en común. Oye, o sea, aquí no me sirve de que sean parecidos porque sí, sino que son parecidos porque tienen algo en común. En oye, cambio, los congruentes, vuelvo al lo anterior, los congruentes son idénticos, idénticos y idénticos. Rafa, ahora que lo mencionas, me, eh, recordé una vez que escuché a un estudiante que me dijo profesor, entonces congruentes vendrían siendo los gemelos y mellizos podrían ser los semejantes. Y claro, sí, pues. Podría ser Excelente. así, ¿o no? Sí, porque ejemplo? los gemelos son parecidos, pero tienen algo en común. En cambio, los gemelos son idénticos. Ay, los, no, los gemelos son idénticos y los... No, no. Lo, claro, los gemelos son congruentes y los mellizos semejantes. Excelente, bueno, también muy, vamos a... muy buen ejemplo. Tenemos dos pares de segmentos de medidas A y B y C y D, son proporcionales. Si sí existe alguna constante R tal que... A sobre B es igual a R, y C sobre D es igual a R. Es decir, eh, uno de los clásicos ejemplos, si lo vemos desde el punto de vista numérico, eh, las fracciones 2 tercios van a ser proporcionales con la fracción 4 eh, sextos, ¿o no? Sí, sí. ¿Ahí estamos viendo ¿Por qué una proporción? Sí. ¿Por qué son, claro, porque van a ser semejantes? Porque esa división entre esas dos fracciones es la misma, ¿cierto? eso nos indica ese, el, que los segmentos sean proporcionales. Y eh, la constante R vendría siendo 2, ¿cierto? Si tenemos dos sextos, y multiplicamos por 2 y por 2, vamos a tener cuatro sectos, ¿sí? Avance. Ya, los criterios de semejanza de triángulos establecen condiciones suficientes para decidir si los triángulos son o no semejantes vamos a ver un criterio que es el que vamos a ocupar justamente para este experimento. Dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados correspondientes proporcionales y los ángulos comprendidos por dichos ángulos tienen igual medida. Sí. Acá tenemos un, un, un ejemplo, dos, triángulos? dos sí. triángulos, ¿cierto? En donde tenemos que sus lados son proporcionales y sus ángulos Iguales, sí. ¿de acuerdo? Aquí, sí, aquí es muy importante, profesor Hugo, y queridos estudiantes, porque aquí estamos prácticamente con eh, ya la matemática, que es lo que comúnmente nosotros encontramos en los textos, o en video, o en revistas, no sé, en cualquier cosa que nos, nos ponemos a estudiar, vemos que aparecen estos símbolos esta figura y, ese, y, este, y este, ¿cómo decir? Este, esta forma es la que nos está entregando nosotros la matemática y en este caso ese criterio de semejanza. Entonces ahí es muy importante identificar qué es lo que me está mostrando esa figura. Porque yo observo ahí que esa figura, tengo dos triángulos, donde están como en la misma posición, claro y claro es que uno está más arriba que otro, pero que ahí me indica que el, en el primer triángulo, por ejemplo, el segmento AB, que lo identifican con la letra C, y el segmento AB' del otro triángulo con la C', me indican que es la misma posición, pero los triángulos distintos. Así es. Avancemos entonces. Aquí tenemos una imagen donde se ve un niñito pensando, porque vamos a tratar ahora de relacionar la primera imagen, que era la de la fachada, y con la teoría que estuvimos observando recientemente. ¿Cómo podríamos unir todo esto para poder comprender la imagen inicial, en la donde se veía un albañil, ¿cierto?, con unas cantidades de herramientas, un objeto al medio y una, un edificio que, me imagino que el albañil estaba tratando de pensar cómo podría medir la altura de este gran edificio, ¿cierto? Sí. Y la gran pregunta, ¿de qué me sirve esto? ¿Cierto? Que es la que vamos a tratar de contestar. Para eso, entonces vamos a generar este taller en el cual tenemos eh, la habilidad de modelar situaciones diversas, priorizando la algebraización, ¿sí? O el uso del álgebra. Eh, el aprendizaje esperado, mostrar que comprendan y apliquen las propiedades de semejanza, proporcionalidad en función del teorema fundamental del álgebra, como bien lo ha explicado el profesor Rafael. Vamos entonces, acá el niñito. Sigue pensando, se está imaginando... Ese, ese niñito que está pensando van a ser nuestros estudiantes. Así van a estar nuestros sí. estudiantes ahora pensando en cómo resolver esta actividad. Esos son ustedes, claro. Y recordemos que como están en casa, por eso poníamos eh, la, la imagen de la fachada de un hogar. Comencemos el experimento entonces. Para realizar la actividad debemos contar con... Aquí tenemos. Aquí tenemos una... Aquí Cinta métrica, puede eh, ser no tan grande, en este, este, esta mide un metro. Con ¿Sí? esa basta, con esa basta, ¿cierto? ¿sí? Sí, con esta medida estamos perfectos. Un, un espejo, espejo de mano, un espejo de mano, súper. ¿Sí? Yo tengo este que ocupo en mi casa, un espejo, espejo mediano, podemos decir, no tan pequeño. Y también ¿sí? lápiz y papel. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Todos los materiales dispuestos para hacer la actividad. Ya chicos, por lo tanto, vamos a partir atentos en este momento porque son las instrucciones para poder realizar el experimento en tu casa. Así que todos lo van a poder hacer. Y me imagino que todos tendrán estos materiales que son muy sencillos de encontrar en el hogar. En un espacio dentro o cerca de tu hogar, debes buscar un objeto que les gustaría medir. Por ejemplo, la altura de un árbol, que podría estar cerca de tu casa. Dentro del patio. O, o, de, sí. o en el patio de tu casa. La altura de la fachada de su casa, también podríamos medirlo. Que, digamos, es complejo de medir, porque esa es la idea, buscar eh, cosas o eh, objetos que sean muy difíciles de medir con una cinta métrica. ¿Sí? Eh, la altura de una torre de electricidad, que se puede encontrar eh, en algunas oportunidades en la esquina de tu hogar. Así que, eso. Eso es lo primero que debemos buscar. ¿Ok? Segundo, una vez ya visto y seleccionado el objeto, no olvidar, Rafael. La cinta métrica. Y el espejo. Excelente. Estos serán instrumentos fundamentales para poder desarrollar el experimento. Avancemos. Si se fijan, acá en este ejemplo eh, hemos seleccionado medir la altura del hogar. Acá podemos observar quizás a alguno de nuestros estudiantes de los distintos establecimientos del programa PASE que se está imaginando cómo poder medir esta fachada, porque no lo vamos a hacer que se suba al techo, ¿cierto Rafa? No, pues por supuesto, puede haber un accidente y no es la idea. Y además, con esto, poder contestar la gran pregunta, ¿de qué me sirve esto de la matemática? ¿Cuándo la voy a ocupar? ¿Aquí la vamos a ocupar? Porque, porque miren, al final de esto se supone que con estos dos materiales que estoy mostrando, con estos dos elementos vamos a llegar a la respuesta. Así ah, sí. la necesidad de estar midiendo ahí, con una escalera, no sé, con lo que ustedes puedan pueden utilizar para medir en la realidad, lo vamos a evitar para hacerlo solamente con esto y ocupando los conceptos matemáticos que mi compañero ya le ha comentado. Y estoy seguro que todavía ni se imaginan cómo lo vamos a ocupar. Exactamente. Eh, y lo van a poder ver. Entonces, necesariamente, eh, debe solicitar ayuda en su casa de algún familiar. Así que aprovechemos también eh, el estar en el hogar, de poder comunicarnos, relacionarnos con nuestra familia, o con las personas con las que vivimos, y que nos ayuden, generar una actividad, y despegarnos un poco así también del teléfono. el eh, este personaje, que va a ayudar, cumplirá el rol de asistente. Por lo tanto, cuando se lleguen a acercar a una de estas personas que le van a pedir la ayuda, tienen que decirle, necesito solamente su ayuda para que sea mi asistente en este experimento de matemáticas que nos están solicitando realizar. Este integrante del grupo será quien hará el papel de segmento de un lado del triángulo o cateto. Como se puede observar acá en la imagen. Supongamos que acá sí. estamos, eh, va a ser nuestro asistente, ¿de acuerdo? Por lo sí. tanto formará parte del experimento, será también, tendrá un rol fundamental dentro de este trabajo. Ya, aquí es bien importante también que usted dijo un cateto. Profesor Hugo, nombró la palabra cateto, por lo tanto vamos a hacer un poquito de, de memoria para recordar así, ciertos conceptos, porque antes hablábamos de semejanza, pero ahora me dijo usted un cateto, por lo tanto es bien importante que aquí vamos a trabajar con unos triángulos bien específicos, que son los triángulos, ¿qué triángulos son? Excelente, donde tenemos ahí que, donde está la figura de este, de este niño, es un cateto, que ahí lo está identificando mi compañero, y el de abajito, que vendría a ser el piso, sería el otro cateto. ¿sí? Entonces esos dos ángulos forman el ángulo recto, que se llaman cateto. Es importante recordar también, para que así vamos asociando la matemática en, en, en todo el contexto. Ah, súper, súper, muy bien Rafa. Eh, en la siguiente imagen, vamos viendo entonces, <ríe> ya seleccionado el objeto que me dirán, que en este caso del ejemplo hemos seleccionado la fachada del hogar, y al integrante que ocupará el papel de segmento de un lado del triángulo, deberán situar en el piso un espejo, como el que mostraba mi compañero Rafael. Como el que tengo acá, está aquí a mi lado tal, el espejo. De tal modo que el reflejo del objeto pueda ser visto por el integrante del grupo que forma parte del experimento. Observe la imagen de la izquierda en la cual se mide la altura de la fachada de una casa, como por ejemplo la fachada de la casa como habíamos indicado anteriormente, fíjense bien acá, como les decía en la imagen de la izquierda vamos a poder ver eh, al, al integrante de, del grupo o del hogar que va a ser el asistente que se va a colocar acá, acá tenemos el espejo el espejo, sí cierto y, sí, se ve claro ahí y acá tenemos la fachada, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Básicamente, el integrante, el asistente del experimento, colocarse de tal forma a una distancia del espejo, de modo que pueda observar el reflejo del final de la fachada, para poder empezar a hacer el cálculo y determinar finalmente la altura de esta. Todo esto a través de lo que ya habíamos mencionado al inicio, el teorema fundamental del álgebra. Vamos a explicar por qué sucede todo esto también. Rafa, no sé si quiere agregar algo ahí. Sí, eh, quiero agregar que ahí se nota claramente que se forman dos triángulos, ¿cierto? Ah, dos triángulos ah, rectángulos, ah, que excelente. es bien importante, donde el A y el B son catetos para el triángulo más pequeño donde está la persona que está observando y que es el ayudante en este caso que van a tener ustedes para, para hacer el este, problema, ¿cierto? Y el C y el X también son catetos del otro triángulo que se forma al mirar el espejo, ¿cierto? Y también, val, val, eh, perdón, eh, vuelvo a insistir, son los catetos, ¿cierto? Donde yo lo que voy a buscar va a ser la altura, que en este caso la identificamos con la letra X. Eso... Oye... Oye Rafa, y mira, fíjate bien, ¿y cuál es, cuáles son estos ángulos que se forman acá? Dejémos, dejémosle unos segundos a ver si no, los estudiantes nos responden. ¿Qué ángulos se formaron acá? Ángulos rectos, pues! estamos seguros que respondieron, ¿cierto? Sí, por supuesto, porque ya como le hablamos de triángulo rectángulo, el nombre mismo también lo dice, triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto: de 90 grados cierto exactamente Vamos avanzando y fíjense cómo va eh, progresando también el experimento para poder ya llegar a su fin y obtener... Acá tenemos otro ejemplo, Esto es lo, eh, este es un grupo de estudiantes que estaban, habían elegido en su establecimiento calcular la altura del aro de básquetbol y si se fijan también ocupan las mismas proporciones, tenemos los ángulos... Perfecto, muy bien. La, es eh, idéntico al anterior, del niño que estaba mirando el, la fachada. La, la misma, fachada. La misma idea. Sí. Por último, ya tenemos lo, los siguientes pasos. Ya todo en posición, usted debe medir y registrar en una hoja, por eso era importante el lápiz y papel. ¿Cierto, Rafa? Sí, es muy importante es, que lo tenemos acá. Registrar entonces las distancias que existen entre... Acá es importantísimo, la altura del integrante, que hace el papel de segmento de un lado, un triángulo, registrarla con, eh, medir al integrante, ¿cierto? Sí, con la huencha esta que ya tienen, por lo tanto ahí ustedes solamente tienen que poner en una posición recta, ¿cierto? Y medir cuánto mide en este caso su ayudante Exacto. Eh, mm. B, medir también la distancia que existe entre el integrante y el espejo, ¿Sí? Sí. Y por último, la distancia, medir la distancia que existe entre el espejo y el objeto que están midiendo. Sí. En nuestro caso, dando el ejemplo, la fachada. Con todos sí. los datos recogidos y utilizando semejanza de triángulos, como se ha observado en la última imagen, reemplazamos en la siguiente ecuación, que es la, el teorema fundamental del álgebra. Resolviendo sí. la ecuación, podremos obtener la altura x del objeto elegido. Finalmente, pregunta a alguien de la familia o a alguna de las personas con las que vives si saben realmente la medida del objeto que me diste. Me imagino que, por lo general, el jefe de hogar sabe eh, cuál es la medida, en este caso, de la fachada. Y con... o, a veces también, o a veces también la gente mayor estima las medidas. Y siempre esas estimaciones también están muy, muy cerca. Por ejemplo, no sé si yo estoy midiendo la altura de la fachada y me da de respuesta 50 metros cuando yo miro y veo que no es más de 3 metros porque a lo mejor algo malo hice. Entonces a veces la persona le va, por ejemplo, yo le puedo preguntar a mi abuelito o mi abuelita me dice, no, si esa pared no puede medir más de 3 metros. Y a mí la respuesta me dio 7 metros o a lo mejor me equivoqué, algún error cometí. Entonces mm. eso también es... Son, porque eso es lo que puede ocurrir ahora en el hogar, que ustedes se, le den alguna estimación, no necesariamente el valor real, pero le van a decir, no, no te puede pasar, es imposible que mida tanto, o que mida muy poco, entonces ahí van a tener muchas muchas respuestas que eh, quizás los van a orientar mucho con, con el desarrollo. Y estudiantes, recuerden, lo que estamos realizando es un experimento, un experimento es un procedimiento que he llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis. Nosotros teníamos quizás pensado cuánto podría hacer y lo vamos a tener que volver a hacer. Los experimentos proporcionan una idea sobre causa y efecto por la demostración que el resultado ocurre cuando un factor particular es manipulado. Los experimentos varían mucho en objetivo y escala, pero se apoyan en la repetición de procedimientos y análisis lógico de los resultados. Con esto queremos decir también de que no se asusten si es que se equivocan, sí, o, o más allá de que se equivoquen, sino que no se asusten si es que la medida no les da exactamente de lo que es la medida real. Porque es un experimento y quizás están tomando mal la distancia o la, la altura del, del asistente, en este caso, eh, la están tomando desde los ojos o desde la cabeza, esos, esos detalles son muy importantes a la hora de hacer este experimento. Exactamente, pero ahí usted, profesor Hugo, dijo algo muy importante, eh, la motivación. Si se equivocan muchachos, no hay problema, no, no, no, no, no, no se sientan mal. Lo fundamental es hacer la actividad, es reforzar, es repasar, es buscar mis errores. Si a veces me equivoqué, como yo le puse ahí el ejemplo de que me dio la respuesta mal, me equivoqué pero voy a tratar de buscar la respuesta correcta, voy a, lo voy a volver a intentar, voy a ver dónde está mi error, voy a analizar, voy a reflexionar ahí, qué es lo que está pasando, que, me, que no puedo llegar a la respuesta. Pero siempre lo importante es realizar la actividad, reforzar, estar ahí, siempre ahí, constantemente, porque matemática tiene eso de bonito. Yo, eh, se, se, se da la oportunidad ahora de decirlo, yo estudié matemática porque eso era lo que me gustaba. A mí a veces me gustaba que habían ejercicios que no me salían y me craneaba y me craneaba y me craneaba. Y yo, yo, después, como cuando ya empecé a estudiar matemática en la universidad, decía: Pero, ¿cómo me puede gustar algo que me hace, me desafía tanto? Pero, eso y quizá era la parte bonita de que eso hacía que me gustaba y ya cuando encontraba la solución, era así como oh, lo logré. Encontré la respuesta y todo me cuadraba. Entonces, espero lo mismo para ustedes que se esfuercen y logren y lleguen a la respuesta de esta linda actividad que está hecha con mucho cariño y que lamentablemente por las circunstancias de lo que está ocurriendo a nivel mundial, ni siquiera hay algo que está ocurriendo aquí, uh -huh. solamente en nuestro país, eh, estamos en esta modalidad de, de clases vía Zoom o grabando video o PPT con audio, entonces estamos tratando de buscar todas las instancias para que esta estas clases y este contenido realmente llegue a ustedes y ustedes realmente lo puedan aprender y ustedes puedan lograr y resolver esta actividad. Así que eso, profesor Hugo. No, yo no, no me queda mucho más que decir que, eh, sumarme a las palabras del profesor Rafael, esperemos de que se encuentren bien ustedes y su familia en sus casas y aprovechen esta actividad de, de comunicarse con su familia, de de salir un poco de, de la rutina de, de, estar, de, de las cosas que están realizando en la casa y aprovechar esta instancia y finalmente responder o tratar de responder de cierta forma a esa pregunta que siempre nos hacen los estudiantes en nuestras clases de ¿De qué me sirve esto, profesor? ¿Lo voy a ocupar alguna vez? Así que gracias a todos por su participación. Eh, Oye, profesor, se me ocurre ¿sí? algo ahora. Antes de cerrar, ¿Sí? que como esta es una actividad donde van a participar y van a, se van a integrar mucho con la familia y hacerlo como también más bonito, ustedes pueden sacar fotografías cuando estén haciendo la actividad. No sé si alguien está trabajando con, con la abuelita o con un tío o, con, ah, madre, o con, un, verdad, con un vecino, no sé, con alguien muy cercano. Pueden sacar fotos, la envían obviamente a nosotros, a, nuestra, a nuestro correo, a nuestra a nuestro nos o se le envían la la su la profesor, la a su profesor de matemática en el colegio, en ese, buscamos la forma, nos llegan a nosotros, y nosotros las podemos subir a las redes sociales, y decir, hoy oh, alumnos del liceo, por ejemplo, Manuel de Sala, en tal lugar está haciendo la actividad con su familia. Y así hacemos también algo bonito, donde todos acá somos como familia, pues a nosotros el programa PASE, también formamos parte del establecimiento educacional de, de nuestros estudiantes, y es como una familia. Entonces, también podría ser bonito para ir sí. viendo los resultados de esta hermosa actividad en, en, la, en los hogares de nuestros estudiantes. Así Sería que... Como una línea. Sí, es una súper buena idea y les recordamos, aprovechando lo que dice el profesor Rafael, de que está el Instagram del programa Pase Upla, que es Pase Upla. Ah, sí. el, el Instagram Pase Upla, ¿cierto? Eh, sí. Así que ahí nos pueden etiquetar o bueno, eso. Eh, finalmente, queremos dejarlos con esta frase que creo que calza muy bien. Eh, con el experimento o con esta actividad, los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se le revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Esperemos de que hayan podido profundizar en esta ciencia exacta eh, y hacer sentido a estas palabras del de gran matemático Gauss. Los dejamos, un abrazo y esperamos verlos en un próximo taller. Exactamente, Adiós. muchas gracias, muchas gracias querido estudiante, un, y es un placer trabajar con ustedes, un abrazo, y nos estamos viendo en otra oportunidad.